La digitalización en muchos casos lo que ha traído es algo que ya estaba pasando, con posibilidades también nuevas, pero todo de forma mucho más acelerada. Estamos en un territorio guipuzcoano que reúne unas condiciones excepcionales. Tenemos fabricantes de componentes, fabricantes de menaje, fabricantes de hostelería industrial, de catering, cocineros que tienen prestigio internacional. Tenemos una universidad como es el Basque Culinary Center y todo eso se da en un territorio pequeño. Las oportunidades de la digitalización están en aprovechar los avances tecnológicos para desarrollar materiales que sirvan al tratamiento de los alimentos a su cocinado. Quizás la gran oportunidad sea la incorporación de las nuevas tecnologías a la gestión de nuestros establecimientos y el conocimiento de los hábitos de consumo de nuestros clientes a través del Big Data. Nuestro sector siempre ha tenido una evolución constante y yo creo que estamos en el mundo digital y en este momento es imprescindible para nosotros. Lo que sí me atrevo a asegurar es que eh, la peor solución es no hacer nada. Si todos ponemos en común lo que conocemos y lo que sabemos hacer, a través de esa digitalización podemos ofrecer nuevas soluciones y nuevas propuestas de valor al mercado. Como sector, adaptarnos a los cambios conocer las nuevas tecnologías e incorporarlas a nuestra actividad. Astronomía 4.0, lógicamente, si somos inteligentes, pues nos van a, nos van a ayudar a, a mejorar.